14 horas, 4 minutos, estás en la tarde del Magazine, estás en Radio Mix. Nos quedamos con vos y para vos hasta las 3 de la tarde, convirtiendo esta tarde de martes, último martes de marzo, en la mejor tarde de tu vida. Y es nuestra corresponsal desde el mundo del tenis, trae toda la información local, nacional, internacional, le vamos a dar la bienvenida a Andrea Versailles. Hola Andrea, ¿cómo va? Hola Cari, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Eh, bueno, viviendo todo el Miami Open a pleno, eh, realmente con muchas novedades, fotos, todos están viajando para allá, tenemos muchas personalidades. Hoy va a ser más de color. Vamos a darle Ajá. algunos resultados porque la realidad es que el cuadro en varones están avanzando, están jugándose los octavos de final y las damas están un poco más adelantadas, cuarto de final. Ahora vamos a hablar de eso. Pero también, bueno, vamos a poner un poco de color para que la gente vea los personajes que están llegando, que, que no llegaron, no, que ya están en Miami. Así que, bueno, Cari. Ahí vamos, este, ahí vamos con él. Con ahí el vamos, vamos, vamos, sí, vamos, vamos. <ríe> Bueno, ya está, empezamos ya está con y... el ¡Qué facha. facha. Super facha increíble. Bueno, eh, lo vemos más relajado, más contento, eh, le han, colegas le han hecho notas, entre ellos tengo que destacar que este dato lo saqué de, Dan, de otro colega, de Dani Miche, eh, le hizo una nota en el cual él insiste en que va a jugar el, eh, el abierto de Estados Unidos. Recordemos que eh, eh, Juan Martín del Potro en el año 2009, fue campeón del Abierto de Estados Unidos y es la locura cada vez que va Juan Martín con la gente del mundo en el Abierto de Estados Unidos, es impresionante. Eh, obviamente hay que tomarlo un poco con pinzas porque no sabemos si él lo está tirando, que va a estar presente en el Australian Open, en Australia, perdón, en el, en el, en el Abierto de Estados Unidos, eh, no cabe duda. Eh, quizás jugará algún partido, pero les recuerdo que es un gran slam, que se juega a cinco sets... Y no sé si Juan Martín está en condiciones. Muchas, muchos están hablando del tema del ranking protegido y de que él, si quiere, como no dio, no fue oficial su retiro. No sé bien cómo son las leyes de ATP, Estuve intentando averiguar, pero no logré encontrarlo. A ver si realmente él... Es más, ayer se lo pregunté a, a Guillermo Salatino, otro Ajá. periodista, para ver si sabía... Porque dicen que vos tenés que dar como un retiro oficial. Por lo cual, si la organización decide darle una invitación o wildcard, puede ingresar, pero es una locura, ¿no? Él también comentó en esa nota que está sigue trabajando con su rodilla, porque no es me retiré y listo, ya está, y estoy bien de la rodilla. Esto continúa porque si dejó el tenis y no podía manejar a Tandil y tenía que parar cada hora por dolor de la rodilla, o sea, ojalá, Juan esté eh, en condiciones óptimas como para jugar el abierto de Estados Unidos, pero... Viste yo que ellos se recuperan lo... increíblemente también. Tienen un cuerpo, la verdad, privilegiado, porque ellos se recuperan muy rápido. Bueno, tengamos fe. Total... Mm -hmm. Vamos a ver, yo no puedo decir ni que sí ni que no, porque la verdad que no tengo la certeza. Yo no sé si él está tirando, porque me parece que le agarró este gustito, estuvo con los, con los juniors, ahí eh, en Roland Garros en San Pablo, ahora está como más abierto como Gaby, y está como asistiendo más que se cumplió este año de su, de su retiro, está como un poco más este distendido, así que no sé si es una intención una realidad, bueno, ya nos enteraremos cuando está, por lo tanto, cuando esté abierto desde de los Estados Unidos. Por lo pronto está disfrutando de Miami, lo vemos muy apuesto, cada día más lindo, Juan Martín del Potro, así que todos los que somos admiradores de él, le deseamos lo mejor, y bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, porque te voy a decir algo. A ver, es Dime. muy difícil que vuelva, a ver, yo lo veo difícil, pero no nos olvidemos que él, lo operaron de la muñeca, es cuando estaba cuatro del mundo, bajó volvió después de la operación volvió a ser cuatro lo operaron otra vez de la muñeca bajó, volvió y volvió a ser tres del mundo o sea eh, por eso lo que no te acababa de, que... de decir ellos se que increíblemente de decir. Claro. son unos genios pero bueno, vamos a sí. queremos creer vamos a, a pensar así que queremos creer Total. vamos a ver qué, qué nos depara Juan Martín estamos atentos a cualquier novedad <risa> tal cual bueno, o acá Miami, y acá la encontramos, Gabriela Sabatini, que está full, full, full, full, por todos lados, eh, Gabriela está jugando pádel, a su izquierda está Mariano Zabaleta, el exjugador y vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, y acá aparece un personaje que es Manu Shinobili, que le encanta el tenis, y estuvo en todos los partidos, se sacó fotos con todos los argentinos, eh, está jugando mucho pádel. Ajá. Eh, me lo confirmaron ayer, gente muy allegada, ella se va a quedar en Miami y después de Miami va a volver a Suiza, que es su lugar de residencia. Eh, y después, bueno, va a ser una escapadita argentina seguramente. Pero bueno, por lo tanto está disfrutando en Miami. Y bueno, que, que, fíjate vos lo que es jugar un partido de pádel con estos personajes. Ay, me encanta. Eh, me el, encanta el pádel, ¿eh? Sí, Se sí, acá encanta. Acá hay encanta, canchas sí, de sí, Pinamar sí. que volvieron a... No, no, no. Es que hay un furor en, con el pádel, hay un sí. furor con el paddle Realmente volvió como en los buenos tiempos, así que los que tengan la raqueta de pádel, por favor, sáquenle en el polvo y vamos a practicar <risas> pádel, porque vamos. ya en Pinamar hay canchas, ¿no? Por eso, por eso volvió la, la raqueta de pádel, así que bueno, vamos vamos por eso. Bueno, André, más fotos... Bueno, acá encontramos, acá lo más importante que quería contar, porque es un día crucial, acá lo encontramos a Fran Cerúndolo con, bueno, Manu Ginóbili, eh, se sacaron esta foto, y lo quiero poner a Fran porque Fran es el único argentino que quedó en cuartos de final. Ayer le ganó a Felix, al canadiense Félix Oyer Aliasime por 6-2 y 7-5, y hoy a las 8 de la noche va a jugar con el italiano Lorenzo Sonego. Eh, va a ser un partido muy parejo, seguramente Vamos a ponerle todas las fichitas a Franz Que de ganar pasaría a los cuartos de final Pero bueno, realmente los argentinos fueron quedando Y él ha quedado entre los 16 mejores de, del Miami Open Así que bueno, en esta foto quise simplificar Todo el color de este, que tiene este torneo La presencia, sí, sí, sí Aparte, bueno, tienen el, el, el estadio Hard Rock eh, Stadium eh, que es impresionante eh, y bueno, ver un, que un argentino ya llegue a esta instancia es una alegría para el tenis argentino pero bueno, hoy, hoy 20 horas lo pueden ver por Star Plus, lo pueden ver por ESPN o si tienen algún streaming, depende de qué país son pueden ver el partido para acompañar a Frank que ojalá pueda pasar de esta instancia, si pasa estaría buenísimo, buenísimo. estaría buenísimo Te quiero que... ver tu cara Imagínate, en la próxima pues... salida <risa> Sí, claro, obvio, obvio. Aparte de Fran, tengo mucho contacto con Fran y, y, y su, con su hermano y con la familia, y la verdad que este verlo crecer es, es grandioso. Bueno, André, nos vamos con las chicas. Bueno. Nos vamos con las chicas. Bueno, acá del cuadro de las chicas, las chicas ya están en cuartos de final. Eh, ayer el último partido lo jugó Arina Zabalenka, que es la que tiene el, el tatuado del león con el brazo levantado, que recuerden que estuvo en la final, precisan, en la final del in, eh, Indian Wells, y realmente ayer jugó un partidazo. Yo le quiero explicar a la gente, ella tiene un récord de ace, ¿qué es el ace? ¿Viste cuando vos tirás la pelotita y entra en el cuadra cuadrado y haces punto? ¿El saque es un punto? Sí. Porque no te lo agarró el otro jugador. Bueno, ella tiene un promedio desde que empezó la temporada de 141 ace, una locura más más para el tenis femenino, porque quizás es, pero esta chica tenía muchas dobles faltas, la bajó, tenía un carácter eh, que se sacaba, está completa, está con un equipo que la tiene muy bien, y bueno, y viene avanzando en forma impresionante, eh, en esta, en esta, en estos últimos torneos porque la verdad que hace finales, eh, ganó Australia, eh, realmente impresionante. Y la que vemos al lado, que es eh, Elena Rivaquina, quien le gana a ella en la final, porque las dos se vuelven a encontrar en otra final siempre se encuentran en la final, y bueno, ganó el otro día en Indian Wells, también viene avanzando muchísimo con el cuadro, y realmente yo creo que en este momento, sacando a Iga Esbionte, que es la número uno del mundo, que se retiró del torneo por un, unas molestias, pero va a volver, yo creo que son una de las grandes jugadoras. Y ayer pobre Bianca, Bianca Andreescu, que estaba jugando, se torció el pie, la verdad la tuvieron que sacar en silla de ruedas. Espero Ay, que se mejore pronto y que su lesión no se agrave No tenemos más información, pero realmente fue una, una cosa, una locura. Una locura lo que pasó ayer. Qué feo. Así que bueno. Bueno, vamos una a la última. Sí. Sí. Bueno, Otto. acá apareció la última. <risa> eh, ¿Quién es ella? Ella. En Naomi Osaka, recuerden que es la chica esta que eh, sale a la luz y dice chicos yo no puedo jugar porque tengo ansiedad ataque de pánico y bueno ahí es donde nace un poco ella abre la polémica de los jugadores que les pasaba como nos puede pasar a cualquiera el tema de los ataques de pánico bueno ese ya se encuentra en Japón no sabes lo que lo ba la bancan en Japón eh, Kari eh, las marcas bueno sabés la plata que le ponen esponsoreándola pero acá Viene con do, viene con sorpresa, porque ya anunció hace unos meses que está embarazada, así que por eso no está jugando en el circuito, ella es muy jovencita, pero bueno, nada, está feliz, eh, superó, superando, tratando su tema de pánico, pero parece que, que este embarazo lo viene para bien. Así que de golpe de la nada, no sabíamos nada, apareció con esta foto desde Japón y mostrando su incipiente pancita, Naomi Osaka, gran jugadora. <risa> Bueno, la verdad que, que muy completo, esto sigue, ¿verdad? Esto sigue, eh, si querés, eh, más o menos te hago eh, así como un repaso rápido, los mejores partidos, bueno, Dale. acaba de ganar el italiano Sinner, eh, se está jugando en la cancha Fritz, el local, eh, con RUM, eh, Sissi Paz va a jugar con Kachanov, eh, ah, va a jugar Tommy Paul, que Tommy Paul es norteamericano, eh, con Carlos Alcaraz, otro gran partido que va a ser cuatro y media de la tarde, y o a las, bueno después vamos a tener a, a Fran con el italiano Sonego, y bueno y después Medvedev con Hallis. Acá van a salir, eh, hoy salen los ocho mejores, eh, los que pasan a cuarto, los ocho mejores de este gran slam. Y... Eh, bueno, hoy sí vamos a ver a Rivaquina que va a jugar con la italiana Trevisan, a Jessica Pegula, la norteamericana, que va a jugar con Potapova. Esto va a ser a las 3 y a las 8 de la noche. Así que bueno, las chicas, ¿por qué? Porque las chicas avanzaron un poco más y ya están en cuartos de final. Así que bueno, Cari, eh, yo vamos a seguir, de, seguramente en la no seguramente no seguramente en la próxima salida, vamos a contar quiénes fueron los ganadores, igual de todas maneras, ni bien sepamos el resultado, lo vamos a poner en las redes sociales, no dejen de vernos en Instagram, nos dejen de vernos en, en la fanpage, eh, que vamos a dar la, la información de, de lo que está sucediendo en este colorido, Miami Open, Seguro. que no hay ninguna playa se compara a piramar, ¿eh? Para no nada, para nada. Bueno, André, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes. Un beso muy grande para todos. Chao, chao. Nos vemos. Así pasó Andrea Versalles y el mundo del tenis. Quédate con nosotros, me quedo con vos hasta las 3 de la tarde. Ya venimos.